Las declaraciones fueron ofrecidas por Margarita Almonte Severino, madre de Gérald Almonte, acusado de golpear a una mujer en hecho ocurrido en el municipio de Pimentel, donde desmiente las acusaciones y asegura todo fue en legítima defensa. El problema que pasó fue que el hijo de ella y el mío tuvieron un problema el sábado en la noche, que no pasó de dos trompas cada uno y no se hicieron nada entonces ella esperó al domingo siguiente, al día siguiente que es el domingo esperó que el muchacho pasara y le voló encima varias veces y la agarraba y ella lo voló encima y está desgarrado sí, y era José Hernández hijo mío y está desgarrado la barriga por los brazos donde quiera incluso cuando nosotros fuimos lo agarramos a él para llevárnoslo para la casa la llevaba a su hermana Yandri y perla él, y él se dejó llevar. Yo voy y lo agarro allá por una mano. Y digo, camina, ven para tu casa con más personas que lo estaban agarrando. Se volteó y me dio maldita el diablo. Y me echó mano por, por arruñarme la cara. Me arruñó aquí. Fue ahí que me arruñó. Porque yo hice así. Entonces, no obstante, siguió para la casa, el mal problema. Ahí estaban esperando los sobrinos de ella. Y tío, armado, con cuchillo. ...con colines y pistolas... ...pero ese conflicto viene desde que el niño era menor de edad... ...porque ella le cortaron una, un árbol... ...y dijo que fue él sin verlo, a medianoche... ...lo llevó a la fiscalía... En la fiscalía no hallan pruebas ni nada y lo sueltan... ...porque era ella diciendo que era él sin verlo... ...luego le, pus, eh, le pusieron una mala palabra en la pared con un, un poco de pupú... ...también se lo achacó a él sin tener pruebas... Lo llevó a la fiscalía y la fiscalía le dijeron ¿no? que como lo dejan preso si no tiene prueba. Porque todo ocurría a, a, a medianoche en la mañana según ella. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.